¿Qué os voy a contar que usted no sabe de mí? Si yo llevo aquí muchos años, no soy de San Pedro, pero considero de San Pedro. Lo que yo más quiero aquí en España es San Pedro, porque aquí me he quitado y la hambre que traía, porque vine con 15 años. ¿Y que os voy a contar, yo Que aquí...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 Bueno, vamos a saludar y a felicitar a Alfredo aquí en persona, porque realmente si la cocina es un arte, eh, que el, el propietario del restaurante también es un arte como es Alfredo, que arte tiene Alfredo, no la No, las no, gracias hija, gracias por que que está muy bonito y está muy bien, y además esto hace falta aquí, cositas de estas hacen falta aquí en San Pedro de Alcántara, pero siempre hay que contar las cosas como, como son, la realidad de la, de la vida, porque todo el mundo, resulta que todo el mundo vinimos aquí de la y y los que hemos venido aquí a trabajar afuera, pues, igual con los que estaban aquí dentro, pues hemos sido familia humilde, pero hay que contarlo. Bueno, eso tiene todavía más mérito. Claro, porque que... el que ha venido todo ha hecho no, pero el que ha vivido. Pues mira, pues ha estado el tío, ha venido el tío a trabajar aquí, mira, pues ha montado su negocio ha triunfado, pues es lo más bonito que hay, porque eso es el, el, el orgullo que hay. Ahora que te dice, mira, pues el tío que tenga dinero y monte un negocio a comer sin hambre bebé bebe sin sed, es, eso no tiene mérito ninguno. ¿eh? Claro. Pero, y bueno, y habéis vivido las crisis, vivido en todas las épocas, ¿no? La crisis, sí, crisis no hemos tenido nosotros. No hemos tenido porque hemos tenido esa gran suerte de que no hemos tenido ni cuando el COVID, el COVID se cerró y después abrimos y hicimos la misma gente. Hemos tenido mucha suerte sobre eso. ¿Qué, ¿qué crees que es el éxito que tenéis vosotros? ¿Cuál, cuál es vuestra filosofía? Pues le éxito es que a la mía pues, de ya que estamos ahí todos los días, que echamos muchas horas y será por eso, porque... ...que hay que hacerlo porque el que viene de afuera... ...lo que quiere es comer bien y... y hay que tratar por todos los medios de, de, de estar pendiente a ellos... lo que pasa es que aquí muchísima gente que cuando... ...monta un poquito de lo que hace hace que de, de, de, eso a los balones afuera... ...no, hay que estar en la lucha... ...y tenemos que hecho, luchar... ...el plato estrella que tenéis ahora mismo... ...ah, nosotros tenemos ahí muchas cositas... y suelitas de Cordero, los solomiritos de Ternera... Eh, hay muchas cosas ahí, ¿eh? ya... ellos ya muy grandes, ya que ellos ya, ya grandes y de todas Rica, ¿Cuántos, cuántos comensales hay diario? No, allí comen mucha gente. No se puede decir cara al gobierno. No podemos decir. Mira que nos están persiguiendo. Pero mucho, mucho. <risa> pero mucho. No, porque es verdad. No podemos decir muchas veces. Nos hacen unas preguntas a ustedes y nos dicen esto. Y después viene y nos coge la lanza. Nos coge, nos coge con el ganso. Alfredo, bueno una vez Gracias, más. Guapísima. Siempre un placer. Me siento Gracias. muy orgulloso de ustedes. Soy unos grandes profesionales. Gracias, Gracias a ustedes. ¿En una foto?